Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. El día de hoy es eh, un agrado que podamos, podamos conversar a propósito de este tema, pues tan importante para la educación. Esta es una conversación que realizamos eh, la Fundación. Compartir United Way Colombia y la Fundación Empresarios por la Educación en el marco de una gran alianza, la Alianza a la Educación que nos une, que es una estrategia que une o ha venido eh, articulando a más de 57 organizaciones y 7 secretarías de educación, quienes hemos querido apostarle a truequear conocimiento, a generar estas conversaciones y desarrollar estrategias muy prácticas a propósito de la Garantía del Derecho a la Educación y sobre todo resguardar y cuidar a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Eh, hoy pues tengo el agrado de orientar esta conversación. Les habla Sonia Vallejo Rodríguez. Yo coordino el área de, de investigación en la Fundación Empresarios por la Educación. Y bueno, eh, quiero de antemano recordarles que nos pueden ver eh, por el canal de Facebook, La Educación que nos une, y por el canal de YouTube de arroba compartir palabra, palabra maestra, eh, pues, para aquellos que quieran eh, volver a ver este encuentro. Nuestro propósito de hoy es conversar en torno a, la, a los retos que la evaluación como proceso que es inserto a, al aprendizaje ha venido cobrando en torno a la educación en emergencia a propósito de la pandemia y eh, pues hemos venido repitiendo unos aprendizajes que unos aspectos que hemos venido eh, aprendiendo durante estos meses sabemos que eh, hemos tenido que vivir cambios vertiginosos a propósito de lo que hemos vivido que no hay semana igual a otra es decir que hay una dinámica compleja, cambiante eh, y que ha venido a implicar, digamos, nos implica ser flexibles también respecto a esas, eh, a esos retos, ¿no? Eh, para lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes, pues, puedan aprender, que se les pueda garantizar el derecho a aprender. También hemos venido hablando de los retos que implica aprender en casa. De, hay preguntas de cómo hacer mejor ese acompañamiento a los cuidadores, aquellos adultos que tienen digamos, de manera mucho más cercana a nuestros niños, niñas y jóvenes, y cómo generar esas herramientas para que efectivamente eh, en las condiciones en las que están puedan acceder al, al aprendizaje. Y otro reto, pues, que es inminente, tiene que ver con los dispositivos, con el, la posibilidad de tener internet, pero hay otros digamos, otras preguntas que se han venido formulando en aquellas, digamos, familias escenarios donde inclusive pues hay privilegio de tener el dispositivo y de tener la conexión y tiene que ver con por ejemplo el tiempo de exposición a la pantalla ¿sí? eh, eh, esta, esta mediación tecnológica en medio del aprendizaje también es un asunto que nos viene a cuestionar pero sin duda uno de los retos más relevantes en este momento es cómo saber que los niños están aprendiendo, que los estudiantes están aprendiendo lo que esperamos que pase en esta distancia que ha sido necesaria. Esa es la pregunta central de hoy. Eh, y, pues bueno, en torno a la, a la evaluación, a, se ha escrito, se ha investigado mucho, no solamente en Colombia, sino eh, pues desde la misma historia de la educación. Se, en el discurso se ha venido repitiendo que la evaluación debe turnarse más allá de la memoria, que debe privilegiar asuntos de creatividad, eh, que debe, digamos, cada vez ser mucho más sensible con aquellos aspectos socioemocionales, que es procesual, que no es de un momento, que no mide solamente el fracaso o el éxito eh, hay mucho que en el discurso está en torno a este tema, pero parte de lo que nos ha digamos, obligado a vivir también esta, esta pandemia es cuestionarnos de manera más profunda respecto a cómo estamos, al cómo, más allá del discurso, a cuáles son esas prácticas eh, que se están desarrollando para valorar el aprendizaje de nuestros niños. Y todos esos dispositivos, todo ese andamiaje del aprendizaje que tienen las escuelas, finalmente se puede eh, poner a la orden, al servicio del aprendizaje en las diferentes dimensiones de, de nuestros niños. Entonces, la educación que nos une ha abordado este reto de conversar a propósito de la práctica, a propósito de las experiencias que, que hemos dicho las tres organizaciones que hemos participado en esta construcción de este panel como experiencias de carne y hueso, porque como ha sido tan novedoso y tan vertiginoso, estamos convencidos de que en el hacer, en las experiencias que resultan siendo funcionales es donde están las respuestas, más allá de los discursos o de las experticias. Estas experticias se dan desde el conocimiento experiencial y por eso pues hemos invitado a cuatro grandes directivos docentes de nuestro país que tienen digamos la confianza pero también esa esa ese donde compartir eh, su experiencia entonces tenemos a julio fontán él es el rector del colegio Fontal fontán aquí en la capital un colegio que implementa eh, la educación region, eh, digamos relacional, es como el foco ya él les hablará un poco más de este modelo eh, fue digamos que diseñada pensada por dos españoles y bueno, eh, es una experiencia bien particular que nos ayuda también a, a, como a encontrarnos con diferentes perspectivas eh, y la educación está llena de eso tenemos también la fortuna eh, rectora Miriam de tenerla a Miriam Esteban Núñez, ella es la rectora de la institución educativa Salvador Camacho Roldán, de Casanare, de Nuchía, y pues ella es una pues, licenciada, primeramente profesora, licenciada en ciencias de la educación, también ha tenido pues, formación en torno a la, a, digamos, a la administración, a la, a, es especialista en informática, en telemática, y, y bueno, es una rectora que se ha formado en el programa Rectores Líderes Transformadores y su experiencia es bien particular y bien vigente para esta conversación porque claramente ella tiene unos retos eh, bien particulares de educación rural, de contexto rural. Entonces, bienvenida, Miriam. Y tenemos también a Marco Fidel Bernal López. Marco Fidel también, bienvenidísimo. Él es licenciado en Biología, eh, de la Universidad Pedagógica Nacional, también tiene conocimientos en edumática, eh, ha tenido una amplia trayectoria también en el sector eh, educativo oficial, como docente, como coordinador y como rector. Y bueno, claramente pues tendrá bastante, eh, bastante que contar. Y tenemos a Carlos Abraham. Carlos Abraham es rector de la institución educativa Alfonso Jaramillo de Pereira, también un contexto bien particular, bien interesante y pues bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, tenemos pues el eje central, son tres o cuatro preguntas, la, la, digamos, la metodología es que vamos a ir abordando una por una eh, y también se puede, digamos que pueden conversar entre ustedes a propósito de, de dichas preguntas. Eh, para aquellos que nos están viendo, eh, queremos proponerles que estas preguntas también las respondan ustedes. Estos retos, desafíos, experiencias y estrategias que vamos a conversar, los cinco que estamos aquí, digamos, conectados, también son propicias para ustedes. Y de lo que sí estamos convencidos en la educación que nos une es que compartir y hacer trueque de saberes de aquellas experiencias que están resultando funcionales en este aspecto, por ejemplo, que es la evaluación de los aprendizajes, pues eh, sería maravilloso poder contar con sus aportes. Entonces, sin más rodeos, vamos a la, a la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos para nuestros panelistas es, ¿qué ha cambiado en la manera de evaluar? Es decir, ¿qué hacen ahora en sus instituciones? Ustedes también como rectores para liderar pedagógicamente la evaluación, que no hacían en febrero cuando arrancamos el año escolar. Y no sé si Carlos quiere arrancar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, muy agradecido por esta oportunidad de poder conversar sobre este tema que es crucial para los, para los procesos educativos, sobre todo porque siempre Digamos, el énfasis ha sido en la enseñanza y el aprendizaje y el tema de la evaluación siempre ha quedado como aparte y se retoma en los momentos álgidos como son la finalización del año escolar, con la promoción y lógicamente eh, tomándolo como referencia de aprendizaje. Y, digamos, poniendo un poco en duda eso de tomarlo como referencia del aprendizaje, porque generalmente lo que se busca saber es si el estudiante aprobó o no aprobó. Al llegar esta pandemia, lógicamente, se cambia todo el escenario de la escuela, y al cambiarse todo el escenario de la escuela, ya o sea, la, la escuela no está en un lugar físico en ese momento, sino que irrumpe en las casas, ¿sí? eh, llega a un espacio eh, donde en el caso de, de, de las instituciones educativas públicas hay carencias hay dificultades y lógicamente amarrado a la incertidumbre que genera lo que lo que viene en el futuro porque estamos han, hemos trasegado dos meses largos sobre sobre la pandemia pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en este proceso entonces eh, para nuestra institución eh, eh, se nos convirtió en una oportunidad. Eh, nosotros venimos en un proceso de reflexión sobre la evaluación que ha sido bastante importante, pero al ver cómo surgen eh, condiciones desafiantes se nos convierte en una oportunidad de eh, poder implementar muchas cosas que, que veníamos soñando poder implementar. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nosotros empezamos por hacer una reflexión sobre qué queríamos que los estudiantes aprendieran según sus particularidades, porque aquí también surge el otro escenario, es que nuestros estudiantes, solamente el 36% tiene conectividad a internet, o sea, el, el 64% debía recibir eh, su formación en otro escenario y pensar los aprendizajes eh, se convertía en el primer desafío de la mano con cómo le íbamos a hacer seguimiento y retroalimentación a esos aprendizajes. Entonces, lo primero que, que se transforma en este cambio eh, tan abrupto, porque si todos recordamos, un viernes estábamos en la presencialidad y el, el lunes ya no, en este, en este cambio, en este pensar, lo primero que, que nosotros pensamos fue en lo institucional, en términos de qué ajustes debía sufrir nuestro sistema de evaluación y cómo debía transformarse eso eh, dentro del aula. Esos cambios que eh, emergen eh, planteando unos, un, unos criterios distintos de evaluación eh, y eh, poniendo énfasis en que la evaluación es para aprender, no es una evaluación del aprendizaje, sino para el aprendizaje, y que teníamos que promover ejercicios eh, mucho más, eh, digamos, específicos y profundos sobre el asunto de la autoevaluación, la retroalimentación, y eh, una, una mirada que ha venido tomando fuerza dentro de, nuestra, dentro de nuestra institución, que es la evaluación para la justicia social. Entonces, entender eh, que todos los chicos tienen condiciones distintas y que eh, para que sea una evaluación justa tiene que ser una evaluación desde sus posibilidades, desde eh, sus contextos, desde la accesibilidad a los recursos. El que tiene computador e internet, pero en una misma casa hay un computador para cinco, así haya internet y un solo computador, eso limita la accesibilidad. También tuvimos que pensar entonces en tomar decisiones y pasar a prestar equipos y libros y a entregar material, pero la, la decisión frente a la práctica es que no podíamos seguir centrándonos en las notas. Entonces pasamos a un sistema mucho más cualitativo donde sí, sí habrá una valoración eh, parcial, pero que los informes van a ser mucho más cualitativos. Y desde la justicia social... El segundo componente es fomentar la participación de los estudiantes y eh, esa participación es darle voz al estudiante dentro de su proceso de, de evaluación y reconocerlos en la singularidad. Digamos que de manera general sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias por esa, por esa participación. Rectora Miriam. Y buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a esta, a esta conferencia tan interesante. Y desde el contexto de mi institución, es una educación, una institución muy diferente al resto. Eh, cuenta con 19 sedes rurales y una urbana. Eh, el 70% de los estudiantes no tienen acceso a, a redes sociales, el 30% sí. Entonces, eh, la evaluación, desde el momento en que empezó la pandemia, tuvimos que pensar cómo lo íbamos a hacer y de qué manera hacerlo, porque estaba en juego la salud emocional de nuestros estudiantes. Entonces, eh, hemos ido cambiando. Cada vez vamos eh, teniendo nuevas estrategias para poderle llegar a los estudiantes. Pero la que más nos ha dado resultado es las guías en casa, donde nosotros hacemos las guías, los maestros van y la parte nos llevan, eh, primero fue por 20 días, después por 15 días. Así lo hemos hecho y los profesores van y entregan y ellos aprovechan porque el estudiante en el momento en que el profesor llega, pues trae su cuadernito para decirle cómo va. Pero la evaluación nosotros tampoco ya es de calificar. La evaluación de nosotros se hizo más cualitativa y teniendo muy en cuenta los saberes familiares y lo que los padres de familia y cuidadores les pueden colaborar a los estudiantes. Porque es bien complicado, porque los estudiantes están en confinamiento. Ellos no quedaron con textos, no quedaron, no tienen computadores, no tienen tablets, no pueden trabajar nos toca aprovechar solo lo que los padres de familia o cuidadores saben y lo que los mismos estudiantes llevaban de su colegio entonces esa es la particularidad nos hemos apoyado mucho en los padres de familia y ha sido de mucha gran ayuda la colaboración de ellos, eso es lo que en términos generales nosotros hemos hecho y aquí en el, en el casco urbano pues los niños tienen algunos acceso a internet otros tienen simplemente el whatsapp, no hay más que Trabajar en las dos cosas que tenemos y pues nosotros como maestros y directivos hemos tenido que colaborar en la, en el desarrollo de los estudiantes en su aprendizaje para poder salir adelante. Miriam, muchas gracias. Eh, una, un, una preguntita de contexto, ¿cómo están haciendo para hacer llegar el material a los colegios? A las casas, ¿sí? Es A las, las casas, las sí. Bueno, entonces aquí nosotros, eh, el colegio produce los, los, los profesores hacen su trabajo de guías, mandan al correo, nosotros las, las imprimimos, las organizamos por paquetes y hay unos profesores que van hasta las veredas y llevan su paquete y se encuentran con sus papás, aprovechando el paquete nutricional que entrega la gobernación. Entonces, uh -huh. ese mismo día se entregan los paquetes de las sedes. Pero los estudiantes que son de bachillerato, ellos y los papás vienen aquí al pueblo o los profesores pasan por las casas. Hay profesores que se desplazan hasta las, hasta las sedes, a las veredas, a buscar sus estudiantes para, para poderles entregar su material. Bueno, muchas gracias, Miriam. Eh, Mar, eh, Marco, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y en primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Eh, como me presentaron al comienzo, soy rector, soy rector de un colegio distrital en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Es el colegio Acacia 2. Eh, debo contarles pues, varios aspectos que pueden resultar eh, pertinentes para, para este compartir de la experiencia. Digamos que nosotros eh, tenemos una población estudiantil de un poco más de 2.800 estudiantes, 78 cursos en dos jornadas y en dos sedes. De ellos, una gran mayoría eh, tienen comunicación con el colegio, eh, con sus docentes, sea vía eh, conectividad o sea vía correo electrónico, con los más pequeños vía WhatsApp, etc y entonces, ¿cómo hacemos con ello en la comunicación? Tenemos un espacio destinado para eh, el repositorio del material pedagógico que los docentes preparan eh, para los estudiantes. Y es eh, un espacio en la página, en el Face del colegio. No lo hacemos a través de la página web porque resiste menos cantidad eh, de material. Entonces, lo hacemos desde el Face del colegio. Además, que es más habitual el uso por parte de los estudiantes. Es un poco para contarles que de ahí se deriva eh, pues, eh, el material y luego vienen los procesos de comunicación. En la medida en que pues, todos estamos, ya sabemos, en una estrategia de Aprende en Casa, se llama así, eh, que es no presencial. Eh, ¿Qué hacemos entonces? Eh, cuando se presentó la situación, pues eh, digamos que eh, en un primer momento lo que identificamos fue la necesidad de replantear nuestro esquema de trabajo pedagógico. Creo que antes de entrarnos en el tema de la evaluación, tuvimos que analizar y tuvimos que abordar el tema del esquema de trabajo pedagógico. Entonces nosotros, a partir de distintas conversaciones con los equipos de docentes, posteriormente en el consejo académico, con el equipo directivo del colegio, eh, definimos como unos criterios referentes para el trabajo pedagógico. Y les voy a contar brevemente pues, acerca de esos criterios. El primero de ellos se llama flexibilización. Necesariamente las circunstancias nos llevan a tener que flexibilizar. ¿Flexibilizar qué? Pues especialmente el diseño curricular, la estructura curricular, pero flexibilizar también un poco nuestro enfoque me mental frente al, al trabajo pedagógico. Entonces, primer criterio, flexibilización. Segundo, contextualización. Todos sabemos que los currículos deben ser contextualizados pero a la hora de una circunstancia como esta, creo que lo eh, evidenciamos de una mejor manera y creo que lo visualizamos de manera más concreta. Entonces, estamos frente a un nuevo escenario, eh, ya la labor de aula deja de ser tal, ya no es de aula, ahora es una labor pedagógica de alguna manera remota y obviamente las circunstancias son muy distintas, entonces viene el tema de que nuestro trabajo pedagógico debe eh, modificarse en ese aspecto de la contextualización. Un tercer criterio es la priorización. ¿Priorización de qué? Pues de, de lo que estamos haciendo, de las necesidades, eh, de, la, de las respuestas que pretendemos dar a las preguntas que surgen de ese mismo trabajo pedagógico. Entonces definimos mm, priorizar eh, en el marco curricular unas competencias y unos desempeños y eh, le restamos ahora relevancia a los contenidos y le damos primer plano a otras dimensiones distintas de lo cognitivo. Sin dejar de lado lo cognitivo, que sigue siendo importante, pero conscientes que el tiempo no nos va a permitir abordar el 100% del plan de estudios. Y el siguiente criterio se llama articulación. Entonces, ya no podemos pensar en que para la básica, por ejemplo, vamos a trabajar las nueve áreas fundamentales en su 100% de contenidos y de estructura curricular. Entonces, vamos a articular y planteamos una estrategia en donde a través de la transversalidad y la interdisciplinariedad, asociamos grupos de áreas y generemos unos materiales de trabajo que hemos llamado unidades didácticas o que llamamos portafolios o lo que, lo que, lo que mejor nos, nos, nos parezca en ese caso y articulamos entonces áreas de estudio y los equipos de docentes trabajan generando unas unidades didácticas articuladas que nos permite abordar el siguiente criterio que es dosificación en el tiempo. Entonces debemos ser conscientes que ya no tenemos garantizar las seis horas de clase como lo hacíamos en la presencialidad, sino que debemos eh, manejar las cosas de tal manera que tengamos en cuenta que los chicos están en su, en su casa, están con su familia o, o de pronto están solos, lo que sea, pero no están en la disponibilidad de tomar seis horas de clase, además porque los recursos tecnológicos no lo permiten. Entonces, esa dosificación en el tiempo se traduce en la generación de unas actividades muy concretas que son las que los niños van a desarrollar a partir del material que los docentes les proporcionan después de haber eh, pues, diseñado todas sus unidades didácticas. Y en ese contexto, sí, entonces llegamos a la evaluación, porque obviamente todo el proceso pedagógico debe ser evaluado y todos esos procesos de enseñanza tienen que ser evaluados. Y ahí pues llegamos a otro, a otro punto y a otro aspecto, que es eh, el modelo evaluativo también tiene que replantearse, necesariamente replanteamos el modelo evaluativo. Y entonces ahí, para dejarlo como en continuará, lo que les puedo decir es que las preguntas del modelo evaluativo se, se mantienen, las preguntas son las mismas. Lo que estamos haciendo con nuestro equipo docente y directivo docente y con el apoyo de la orientación, los docentes de inclusión, todo el equipo del colegio, lo que estamos haciendo es construyendo nuevas respuestas a las preguntas. Y pues sobre eso supongo que más adelante les voy a contar un poquito más. Muchas gracias, muchas gracias por, por, esta, por esto que nos participas, muy interesante. Julio, cuéntanos qué pasa en, en tu contexto, así si de manera breve para poder también continuar con las otras preguntas. Bueno, a ver, de manera breve es como un poquito difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, a ver, en nuestro, en nuestro colegio, o más bien en, en el sistema que nosotros proponemos, porque hay colegios en ocho países, usando este, esta propuesta pedagógica. Eh, a ver, lo primero es que cada estudiante tiene un plan individual y cada estudiante, digamos, va a su ritmo y, y digamos, pueden iniciar en cualquier época del año, terminar en cualquier otra época del año. El, nosotros no le... Eh, a ver, los estudiantes les toca... Tienen que construir el aprendizaje o sea, primero hay una etapa donde los estudiantes le construyen sentido a lo que van a hacer y se puede, llega hasta ponerse una meta, después viene todo, o sea, que los estudiantes tienen que buscar la información, o sea, creo que en el mundo hay exceso de información, entonces no, hay que, no le mandamos información al estudiante, no le mandamos contenidos, después, y también hay todo un tema de investigación de campo, o sea, que los estudiantes sean capaces de sacar la información al mundo real, eh, posteriormente viene todo un tema de estructuración de pensamiento, o sea, porque, eh, a ver, estructurar el ordenar quiere decir poner las cosas de forma que yo me pueda relacionar con ellas. Así cuando ustedes ordenan el escritorio, lo que están haciendo es poniendo las cosas de, una for de forma que se puedan relacionar fácilmente con ellas. ¿Sí? Y lo mismo pasa dentro del cerebro, o sea, los estudiantes tienen que construir ese orden dentro del cerebro que le permita relacionar esas ideas con el mundo de ellos. Posteriormente, eh, de la estructuración, el estudiante tiene que crear un producto original con eso que está haciendo, eh, o, sea, o sea, la creatividad no es un tema de discursos, es un tema que en cada tema debe hacerlo y por último, digamos que el sistema educativo está basado en enriquecer a los estudiantes, en conocimientos, en virtudes, en competencias, en habilidades, ¿Sí? Pero la calidad de vida de las personas depende en qué capacidad tienen de entregarle valor a otros. Entonces, la última etapa es cómo los estudiantes con eso que trabajaron pueden entregarle valor a otros. Y esto viene acompañado de muchísimas formas, de muchas formas de evaluación. La primera forma de evaluación es, o sea, la que se maneja, es la evaluación de resultados. Es el examen que se hace al final de cada tema, ¿Sí? Pero como nosotros no tenemos clases, pues tampoco tenemos exámenes. ¿sí? El segundo, el, la segunda forma de evaluación es la evaluación de proceso, que es la que más, digamos, donde nosotros invertimos toda la, toda la fuerza. Y es cómo acompañamos, o sea, porque la meta no es que le mandamos a los estudiantes, sino cómo les ayudamos a aprender. O sea, qué competencias tienen que desarrollar los estudiantes para poder aprender. Entonces, para eso necesitamos, y para ese proceso que yo les conté ahorita, necesitamos que la evaluación sea de proceso. El protagonista de la evaluación de proceso es el estudiante, es que el ser humano es un evaluador, nosotros, el ser, o sea, cada vez que estamos caminando, estamos evaluando y tomando decisiones hasta inconscientes durante todo el tiempo, si ponemos el pie en un sitio, si nos tomamos de la baranda o no, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando un estudiante entrega un trabajo, él ya lo evaluó, lo que pasa es que nosotros no visibilizamos la evaluación del estudiante ni la valoramos. Entonces, como no la visibilizamos, no nos permite ayudar a que él desarrolle la capacidad de evaluación, que va a ser, digamos, la base del que, de, digamos, de todo el resto de las decisiones de su vida. O sea, que el aprender a evaluar es más importante, digamos, para el, para el estudiante que las matemáticas, ¿sí? o, que las, o que muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, los estudiantes, digamos, son los protagonistas de su proceso de evaluación, pero es una evaluación de proceso. Es cómo, o sea, en, como nosotros no tenemos notas, los estudiantes tienen que alcanzar la excelencia en cada uno de los temas para pasar al siguiente. El, el, el, la evaluación de proceso es lo único que garantiza que el estudiante pueda alcanzar la excelencia en lo que está trabajando. ¿Sí? Entonces, eh, de esa, de esa ese es, digamos, como la forma, entonces los educadores lo que hacen es que apoyan ese proceso de evaluación de los estudiantes, ¿sí? El, esa evaluación de proceso es lo que apoyan, entonces, claro, tienen que ver, por ejemplo, qué capacidad tiene el estudiante para fluir en ese tema, ¿sí? Que, con qué, qué, ¿Cómo es la motivación? O sea, si tiene esa motivación intrínseca que le permite desarrollar ese tema y cómo se adquiere esa, esa motivación, digamos, basado en la construcción de sentido de lo que está haciendo. Fuera de eso, eh, tiene que evaluar, digamos, qué, qué obstáculos hay en el camino que no le permiten al estudiante fluir en los temas. Y al final, digamos, eh, y, y bueno, y fuera de eso... Eh, ¿qué, en qué es mejor después de haber trabajado ese tema, o sea, todo un tema de metacognición sobre ese proceso ¿sí? y ese es digamos como nuestra forma fuerte de evaluación, que es la única o sea, digamos que es lo que creemos que es muy válida en este momento porque cuando los estudiantes están en su casa, ¿sí? primero tenemos que garantizar, el, o sea para que haya aprendizaje tiene que haber proceso y eso es lo primero que tenemos que garantizar, que haya un proceso de aprendizaje ¿Sí? Enviar contenidos y hacer tareas, digamos, no, no garantice el aprendizaje. Y, y la segunda, sí, es ayudarle al estudiante a aprender. Esa, digamos, es, es digamos, el protagonista es el estudiante y el educador es, digamos, como el, el, el que se encarga de apoyar al estudiante en su proceso de evaluación para que cada vez sea más honesta, más objetiva, más amplia, o sea, que cada vez incluya nuevos parámetros, bueno, ahí hay muchos otros elementos. Y la última forma de evaluación que nosotros manejamos es la de progreso, que es la que le interesa, digamos, a los padres de familia. Ah, si a un estudiante le entregan el promedio, ¿sí? o le entregan el promedio el, de todos los temas de un curso, ¿sí? y al final ganó o perdió, un padre de familia, ¿qué hace con eso? ¿Sí? Eran tiempos distintos, temas distintos, ¿sí? no, pues como que no sirve para mucho. Lo que le interesa a un padre es su hijo en qué está progresando, o sea, que cómo está progresando en su capacidad de lectura, en su autonomía, en su, en su capacidad de trabajo, cómo está progresando en procesos matemáticos. O, bueno, o sea, hay treinta y pico de cosas en las cuales podemos evaluar el eh, progreso. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esas dos, tenemos esas formas de evaluación desde antes de la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, nuestros estudiantes ya estaban preparados para, para afrontar digamos, su trabajo autónomo, nosotros lo llamamos de aprendizaje autónomo, lo hacían desde el colegio, ¿sí? pero cuando llegó la pandemia, pues no les cambió mucho, les cambió el sitio y a muchos ni siquiera el sitio, porque ya llevamos unos 10 años de experiencia en trabajar con estudiantes en casa, con algunos estudiantes en casa y en otros países. Entonces, digamos que a nosotros no nos cambió mucho, pero lo que sí estamos haciendo ahora es poniendo esa experiencia a disposición de los que la quieran tener y estamos trabajando con municipios, con, o sea, con, con el Ministerio de Educación de Ecuador, etc. Entonces, eso es digamos, lo que nosotros estamos haciendo, es poner nuestra experiencia, que también es nuestra pasión, al servicio de todos ustedes. Muchas gracias, Julio. Pues como hemos visto, diferentes contextos, también diferentes retos que se han tenido que sortear, eh, y efectivamente pues digamos lo que uno ya empieza a ver y me, me llama mucho la atención lo que Carlos con lo que Carlos arrancó y es también la concepción y el y los fines de esa evaluación no empiezan digamos que la pandemia en unos casos más que en otros sí empieza a tener eh, digamos unos efectos sobre los aprendizajes que hablar de evaluación no se puede desligar de lo que implica comprender y repensar nuevamente el currículo y todas las estrategias eh, digamos pedagógicas para ellos y, y como decía Carlos, evaluar para aprender, ahí la, la evaluación, digamos, no como algo que está externo, sino que hace parte del mismo proceso de aprendizaje eh, y como esto también dependiendo, por ejemplo, la escala, el número de estudiantes, el contexto, eh, digamos, a donde se está llegando, como nos lo narra Miriam, pues también permite o no eh, cierta maniobra y ciertas posibilidades, pero pero pero en lo que hemos visto de, de todos nuestros invitados es que siempre hay alternativas para eh, establecer mejores procesos y, y, y apalancarnos, por ejemplo, en el caso de Miriam, en la, en la familia. Eh, en el caso, por ejemplo, de Julio, ese proceso de, de fortalecimiento de la autonomía y de la confianza, que también es fundamental en los procesos de, de evaluación, sobre todo a distancia. ¿no? Entonces, si hay muchos como aspectos que resultan siendo claves por aquí, eh, digamos, los invitados nos, nos preguntaban, Mario Genia decía, ¿cómo quitar esos paradigmas evaluativos a la comunidad educativa? Eh, digamos, porque, porque parte de lo que se vienen preguntando eh, los diferentes actores y sobre todo las familias, es que pareciera que siguen, siguen estando las mismas prácticas, ¿sí? como que se, se, se sigue teniendo la misma noción de evaluación, eh, muy desde la lógica de los, de los productos, de las actividades que se, que se pueden llegar, digamos, llevar a la casa. Eh, y, y como que la pregunta aquí también es, eh, ¿cómo ponemos en esta mesa de discusión cuáles son esas otras formas? digamos, distintas de, de valorar el aprendizaje de los chicos. ¿sí? Eh, ¿Y qué estamos entendiendo por, por aprendizajes? Marco Fidel decía de manera muy pues, contundente es que sí claramente tuvieron que preguntarse, eh, repensar cuáles eran esos aprendizajes o, o conocimientos que se iban a priorizar, teniendo en cuenta la, el contexto y a propósito de eso, qué, qué, qué estrategias de flexibilidad flexibilización. Entonces esto les estaba exigiendo, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante todo esto que están, están diciendo, eh, porque claramente pues allí hay, hay como pistas de, de cómo uno puede también entender que la evaluación eh, no se debe dejar hacer, es decir, que es un proceso. Este es un asunto también de coyuntura y hemos visto en los medios eh, posturas en donde dicen que no se puede evaluar parte de lo que ha pasado eh, a propósito de, de estos cambios tan abruptos en la pandemia es que no se puede evaluar y por lo tanto pues hay unos fines asociados también a la evaluación que tiene que ver con la promoción y ¿sí? con la promoción entonces parte del de, de los mensajes claves que están emergiendo aquí con todos ustedes es que la evaluación es intrínseca al proceso de aprendizaje hay diferentes maneras y también propósitos de ella pero la fundamental es que es cómo esa evaluación ayuda a identificar aspectos claves de cómo los niños están logrando comprender la comprensión o no. Eh, quiero pasar entonces a la, otra, a la otra pregunta, y es qué efectos han tenido eh, pues estas decisiones, sobre todo en el caso de Carlos, de Marco, Fidel, de Miriam, ¿sí? eh, qué decisiones han tenido... Que, perdón, ¿Qué efectos han tenido este, estas, estas decisiones, estos cambios que han, que han generado ustedes? Y aquí quiero también, pues, eh, complacer también a los que nos están preguntando, es que no perdamos de vista los niveles educativos. Aquí nos preguntan por el preescolar, sí ¿Qué, ¿qué pasa con los niños? Por ejemplo, que así tengan un dispositivo, eh, pues, se les dificulta, digamos, interactuar en, en medio de una pantalla. Sí, o, o en, en la radio entonces quiero como invitarlos también a que abordemos y no y no necesariamente decir de digamos como que pongamos en la mesa lo que, lo que ha funcionado, que es valiosísimo sino también aquello que nos ha retado aquello que decimos definitivamente allí tenemos que pensárnosla mucho más entonces eh, quién quiere arrancar con esta hablar de esos efectos que han tenido, esas decisiones que han tomado eh, si quieres, Sonia, yo puedo empezar. Claro que sí. <ríe> ok, gracias. Bueno, eh, eh, me tomo la palabra porque es que quiero arrancar por, por eso último que, que estaban mencionando sobre el asunto de los niveles. Eh, porque la sociedad en general, incluyendo a los maestros, sigue generando, reclamando la vieja escuela. O sea, nosotros lo que hemos visto es que muchas instituciones lo que eh, han tratado es de la presencialidad, llevarla a la educación en casa, independiente pues, de, del medio que se utilice. Lo hablo pues, porque algunos se comunican eh, por internet, hay otros eh, que lo hacen por WhatsApp y otros con trabajo en casa, pero en todos los casos lo que se busca es mantener la estructura de la vieja escuela tradicional. Los padres de familia reclaman calificaciones los medios dicen que no se puede calificar y entonces, digamos, lo que se está es mirando la evaluación desde una perspectiva tradicional que deberíamos haber ido superando, pero que, que ha sido difícil porque eso está arraigado en la historia de la escuela, en cómo fuimos educados, en cómo vimos ese reflejo en otros maestros y en cómo lo vemos en nuestros propios maestros, porque todavía muchos en nuestras instituciones reclaman esa vieja escuela por un asunto de control y autoritarismo dentro del aula y es lo que en muchas ocasiones eh, digamos marca la diferencia y es que si a un profesor le quitáramos el poder de la calificación que haría pues promover aprendizaje entonces esa, esa reflexión es que si sí hay que evaluar mucho y calificar poco esa valoración debe ser el resultado de un proceso entonces ese reclamo de la vieja escuela por los acudientes, el reclamo de la vieja escuela por los profesores, inclusive por algunos de nosotros cuando vemos que el nivel de motivación baja en algunos grupos y queremos volver al asunto del control, significa que hay que hacer mayor reflexión pedagógica y que hay que socializar con, con, con los cuidadores, con los acudientes, qué es lo que se está cambiando y cómo estamos trabajando. Entonces, Toda transformación pedagógica en la escuela tiene que pasar por una discusión y una socialización con, con los acudientes, porque de lo contrario nos vamos a chocar con la pared porque siempre los demás van a seguir reclamando la escuela tradicional. Hablando ya específicamente sobre la pregunta de los efectos, voy a diferenciar en algunos, en algunos momentos el asunto en los niveles de lo que hemos trabajado, pero, pero vuelvo al asunto de que la transformación responde a unos propósitos. Nuestros propósitos han sido de que evitar que los estudiantes se vayan de la escuela. O sea, nuestra meta es que todos los estudiantes permanezcan en el sistema. Y de ahí entonces, eh, tomando eh, parte de lo que planteaba el, el rector Marco Fidel, es que es fundamental la flexibilización. Pero esa flexibilización, lógicamente, como estamos en un proceso de ensayo y error, te, hemos tenido que irla construyendo en el camino eh, porque no, un asunto es el horario presencial las tareas los compromisos los periodos académicos la entrega de nota la plataforma la retroalimentación etcétera y otra cosa es partir de eh, las situaciones particulares de cada estudiante como, como decía nosotros venimos en un proceso de transformación nosotros hacemos un proceso de evaluación inicial integral donde revisamos desde las todas las condiciones de partida del estudiante no solamente, de los niveles de, de desempeño y de aprendizaje de las competencias, sino también de sus condiciones eh, contextuales a nivel familiar, a nivel de acceso a recursos. Y aquí viene uno de, las, de, digamos, de los aspectos más interesantes para los estudiantes de preescolar y primaria, y es que hay que conocer el nivel académico de los cuidadores. Nosotros, de hace tres años atrás, venimos revisando eso porque lo que más reclama uno siempre es la presencia del adulto. Y hoy, y hoy en día el adulto está con el niño, pero el adulto está a punto de enloquecer porque se siguen colocando la misma cantidad de tareas o muchas veces no sabe cómo enfrentar el proceso. Entonces aquí vino otra acción que a mí me parece supremamente importante en las instituciones que estuvimos trabajando en procesos de autoformación en el diseño de actividades de aprendizaje en casa. O sea que estas actividades fueran comprensibles, claras, precisas según el nivel y que esa flexibilización que, que logramos hacer eh, a partir de ese, de ese diagnóstico, esa flexibilización para docentes y estudiantes tuviera eh, el punto de discusión en esas actividades de aprendizaje en casa. O sea, no son guías eh, comunes, no tomamos documentos del ministerio, nos diseñamos nuestro propio material con un instructivo claro, preciso, con unas metas, con unas, eh, unos soportes y los profesores en su horario lo que tienen son asesorías ya, bien, ya sean sincrónicas o asincrónicas y esas asesorías que se pueden dar en, en, en grupos más grandes con los que ya tienen conectividad eh, online o los que tienen por whatsapp en pequeños grupos es lo que ha permitido una retroalimentación en la individualidad y según el avance de cada uno entonces en la medida que los estudiantes van avanzando, los profesores van también flexibilizando el diseño de sus, de sus actividades y fuimos soltando el control de la nota y nos hemos ido movilizando hacia la parte de la retroalimentación. retroalimentación. Otro aspecto que tuvimos en cuenta eh, arrancando fue que nosotros evaluamos, entre otros aspectos, luego de, de, del 20 de abril, que fue cuando reiniciamos, cuando después de las vacaciones que dio el ministerio, es... ¿En qué condición socioemocional llegaban los estudiantes y los profesores? De ahí surgió una actividad que nosotros eh, hacemos diariamente eh, con quienes tienen conectividad, que es por Facebook, que digamos que es como la más liviana en términos de, de plataforma para conectarse ya sea por WhatsApp o por, por Internet. Es un momento de fortalecimiento emocional donde trabajamos meditación, rumboterapia, mindfulness, momento lector, y a quienes no tienen eh, recursos tecnológicos, nosotros estamos haciendo entregas cada tres semanas de actividad de aprendizaje en casa con, con estas guías, les entregamos literatura y les entregamos juegos de mesa y eh, les prestamos tablets o computadores para que tengan contenidos de apoyo, videos, películas, etc. Y ya para terminar, entonces, estamos haciendo mucho énfasis en devolverles la esperanza de que estaremos juntos, de que volveremos a, a, a trabajar. Y para los, los momentos de, de, de, de integración con la familia, hemos creado, bueno, hemos continuado mejor con una propuesta de semilleros en diferentes áreas. Nosotros somos un colegio oficial bilingües, tenemos semillero de lingüismo, uno de astronomía, uno de danza, uno de liderazgo, todos con, con voluntarios, con profes, con egresados. Y lógicamente los juegos de mesa que se le han entregado a los chicos para que los lleven a la casa y puedan tener un espacio y las estrategias de los profes han sido planeadas para que ellos tengan diarios sobre su experiencia en casa para que lo compartan como como un producto literario pero también como un producto de sanación de rescate emocional y desde ahí digamos las decisiones frente a la evaluación se siguen centrando en asuntos de autoevaluación y cierro con los niños más chiquitos con los de preescolar y primaria entonces eh, aquí han surgido dos aspectos de trabajo con los profesores eh, digamos de todos los niveles pero sobre todo con los de primaria eh, los profes en nuestro colegio trabajan por proyectos de aula pero les hemos dado a ellos la opción de que en la flexibilización del horario según los niveles eh, que tengan los chicos ellos los atienden o sea atienden a tres, cuatro chicos 30 minutos, una hora al día, dependiendo del nivel y dependiendo del nivel académico del cuidador. Y eso pues ha funcionado muy bien porque un punto de partida fue esa evaluación inicial y le vamos haciendo el monitoreo con el acudiente. De tal forma pues que nosotros tenemos una primaria de 450 estudiantes más o menos y con quienes tengamos dificultades, son 8 estudiantes de, del total, pero ha sido en ese acompañamiento de los profes, por grupos pequeños, según necesidades específicas donde haya más dificultad y eh, alfabetizando al cuidador. Gracias. Carlos, muchas gracias. Miriam. Eh, aprovechando que tienes, tienes conexión, cuéntanos un poco qué efectos ha tenido esas decisiones que tomaron en la institución a propósito de todo esto que nos, que nos cuentas, ¿qué ha pasado? ¿Ha, ha habido, digamos, eh, algún, algún cambio, algún efecto? Y, y, y reiteramos la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre los pequeñitos y los grandes? Nosotros como institución, eh, claro, hay diferencia. Hay diferencia entre pequeños y grandes porque ejemplo preescolar y primerito, primerito, eh, primero y hasta quinto, inclusive los papás están ahí cerca de ellos, uh -huh. que son los, los profesores en este momento, son los padres de familia, ellos están ahí apoyándolos. Y lo, el nivel de escolaridad de los padres de familia en primarias no es tan, como le digo, sí es importante, pero ¿a qué viene el, la explicación? A que una mamá no interese el nivel de escolaridad o papá que tenga, es capaz de estar con su hijo y enseñándole y ayudándole, colaborando. Cosa que no pasa de pronto con un, con un padre profesional o una madre profesional porque ellos están trabajando y se dificulta porque ellos van a trabajar y los niños quedan solitos en casa. Entonces, hasta en la noche de pronto pueden tener acceso al celular, a la guía de tarea para colaborarles. Entonces, eso también tiene su, su, su pro y su, con, su pro y contra. Entonces, eh, nosotros los padres de familia en primaria son muy comprometidos con el proceso de los niños. Y lo de preescolar, sí, es difícil, pero aquí las maestras han hecho es un trabajo que sea muy accesible en casa, que sea capaz del niño de hacerlo que utilice cosas del medio para aprender que cómo se trabaja la motricidad fina, no más haciendo una masa de harina sea capaz de poner en práctica, cosas como esas, es lo que estamos haciendo acá. Y los de primaria, igual, estamos haciendo guías casi son guías que los estudiantes las pueden desarrollar casi solitos porque están bien explicadas. Tienen un proceso muy muy importante, un seguimiento bien hecho y los profesores pues están prestos allá. El bachillerato es donde se nos dificulta un poco un poco porque es difícil y que hemos tenido grandes retos, sí, claro eso a veces las decisiones, uno quiere lo mejor y de pronto el otro como que no quiere lo que decía el compañero anterior fue difícil, el cambio fue difícil, nuestra vida cambió de un día para otro, de un día para otro fue difícil, pero nos hemos ido reinventando y nos sentimos contentos con el trabajo que estamos haciendo en la institución por nuestros niños. Y lógico, teniendo confianza en que los niños en casa están haciendo sus trabajos, están desarrollando lo que pueden, lo que pueden, porque tampoco vamos a exigirles 100%. Nosotros no tenemos eso de que el niño tiene que estar sentado en, en el escritorio desde las 7 de la mañana hasta las 12 cumpliendo una jornada, no no. nosotros nos interesa más la, la vida emocional del niño, los niños en este momento están encerrados y es bien difícil y es difícil para los padres de familia, difícil para los niños, difícil también para los maestros pero vamos saliendo adelante que hemos trabajado duro en este momento en este momento lo más que hemos trabajado duro es porque nuestro, nuestros estudiantes no se retiren evitar la destrucción. Hemos llegado hasta el último rincón a mirar por qué el niño no quiere hacer tarea, que por qué no se ha comunicado. Hasta allá hemos llegado para, para tener a nuestros niños dentro del sistema. Y nos sentimos muy contentos haciendo este trabajo porque nos ha dado la oportunidad de conocer más a nuestros padres de familia, a la familia, conocer a las familias, que eso era un trabajo que casi como que nunca lo hacemos. El niño llega al colegio y aquí le ponemos la tarea y que haga todo. No sabemos quién es la mamá, quién lo cuida, cómo es la casa del niño. Y todo eso lo hemos visto. Y con sorpresa nos damos cuenta que hay familias que tienen muchas dificultades. Muchas dificultades, las dificultades económicas han sido grandes y nos hemos unido como colegio a hacer una donatón para llegar a las personas que más lo necesitan porque hay estudiantes que en este momento no, no tienen que comer los papás por su por su por por el confinamiento, no ha podido salir a trabajar igual la mamá, entonces en eso también estamos trabajando. ¿Y un gran reto? ¿Cuáles retos? excelentes retos porque como que salimos de lo que estábamos haciendo y hemos aprendido muchas cosas. Sobre todo hemos aprendido a, a trabajar, hemos aprendido a, a trabajar en las nuevas tecnologías, a comunicarnos de otras maneras, a ayudar al, a, a los demás, a los padres de familia, a capacitar los padres de familia, se puede decir, para que ellos puedan hacer el trabajo que el docente haciendo en una clase ellos lo están haciendo en su casita a eso nos ha llevado este, esta esta pandemia Miriam, muchas gracias gracias conocer eh, este contexto pues de cada uno de ustedes es eh, pues muy enriquecedor y también le pone a uno los pies en la tierra no como como que eh, estar o digamos eh, atentos también a las múltiples necesidades es fundamental y transversal a digamos a hablar y a comprender lo que son los retos de la evaluación eh, unos de los paneles de los invitados y que nos están observando en esta conversación eh, nos preguntan digamos que están de acuerdo como con todas sus posturas como directivos docentes pero también preguntan, que, como, como cuáles han sido esos retos también de trabajar con los docentes, porque también ustedes han mencionado aquí que eh, ha jugado mucho el cambio de mentalidad, ¿no? Como que flexibilizarse ha implicado jugar también como con esas ideas eh, preconcebidas, también históricas, como ustedes han mencionado, que hay respecto a, digamos, al, al saber pedagógico, a la práctica pedagógica, a la evaluación misma. ¿Cómo ustedes como directivos docentes han sorteado y han trabajado con sus equipos para, digamos, trabajar esas fricciones en torno a...? Yo quisiera como pegar esta, esta pregunta también a propósito de esos efectos que han tenido en las decisiones. Seguramente uno de esos asuntos que han tenido que trabajar ha sido con sus docentes, que hay diversidad, digamos, de, de comprensiones. Y quiero, no sé si Marco Fidel nos puede hablar un poco de esto, Claro que sí. Interesante. Eh, precisamente eh, uno de los grandes efectos que se ha generado a partir de esta necesidad de replantear tanto las preguntas sobre la enseñanza y la evaluación como las respuestas, pues tiene que ver con esa posibilidad de ver todo esto como una oportunidad de nuevas construcciones, de una nueva propuesta pedagógica. Entonces, en, en nuestro colegio, eh, digamos que eh, nosotros partimos de la base de dar unos lineamientos de trabajo como equipo directivo eh, que han sido previamente conversadas en los diferentes estamentos o más bien a diferentes instancias. Me refiero a los equipos de ciclo o a los eh, campos de estudio, al consejo académico, pero entonces para decir que lo más importante ha sido la experiencia de poder generar unas discusiones pedagógicas de un excelente nivel. Porque obviamente, como nada está dicho, como nosotros veníamos en una zona de confort, en donde las respuestas estaban dadas y nosotros cotidianamente lo que hacíamos era eh, adelantar, adelantar nuestro proceso, eh, entonces eh, no teníamos como ese campo, y ese espacio para, para hacer estas reflexiones y sobre todo para cuestionarnos eh, nuestra propia concepción de lo que es la enseñanza y de lo que es la evaluación entonces ¿cómo nos ha ido? con los docentes nos ha ido excelente porque debo resaltar que hay una disposición muy importante de parte del equipo docente y directivo a, a este cambio y a este reto a este reto tan, tan grande que, que la vida nos ha puesto enfrente y es trasladar la escuela de, de esa planta física a las casas de los estudiantes y es cambiar totalmente el escenario y por ahí directo cambiar de manera muy importante el paradigma entonces eh, claro, digamos que la primera tendencia es pues debemos continuar haciendo lo que veníamos haciendo y en un primer momento eh, una de las propuestas por ejemplo decía pues tendremos que aplazar lo de las calificaciones y las notas no vamos a poder sacar boletines pues ¿cómo vamos a calificar si los niños están en sus casas? y como esa otras posturas un poco tendientes a quedarse con, con lo tradicional. Y cuando ya nos dimos cuenta que esto no era de corto plazo, entonces seguimos visualizando la necesidad de que efectivamente hay que hacer unos cambios. Y para ello, pues entonces fue que nosotros decidimos quedarnos con el modelo evaluativo, con las mismas preguntas, pero empezar a construir unas nuevas respuestas. Les voy a contar algunas de ellas. Por ejemplo, en el modelo evaluativo, pues la primera pregunta es para qué evaluar. Y la pregunta inmediata casi que el sistema educativo nacional es pues para promover, para tomar unas decisiones al final del año. Para eso se evalúa. Hoy sabemos que estamos evaluando para identificar posibilidades de progreso en nuestros estudiantes realmente, que estamos evaluando para abordar otras dimensiones del desarrollo integral del ser humano, que estamos evaluando para descubrir posibilidades en nuestros niños y niñas, ¿cierto? Y que estamos evaluando para generar eh, mayores posibilidades de aprendizaje y de crecimiento personal. Igualmente nos sucede con el, el otro aspecto, el otro componente del modelo evaluativo, que es el qué. ¿Qué evaluar? Normalmente y en lo tradicional no debemos decirnos mentiras, porque muchos colegios decimos, pues tenemos unos modelos, cierto, en el marco del constructivismo, con el enfoque del aprendizaje significativo y demás, pero finalmente, ¿qué evaluamos? Contenidos, ¿sí? Finalmente evaluamos contenidos, eso en la práctica es lo que más sucede. Pero entonces aquí tenemos una oportunidad enorme de evaluar el mismo proceso, y realmente los avances que de alguna manera podamos identificar en nuestros niños y niñas. Entonces va cambiando un poco esa construcción de la respuesta a las preguntas del modelo. ¿Cómo evaluar? Normalmente la pregunta es pues, a través de pruebas tradicionales, a través de ensayos, a través de trabajos escritos, a través de lo que los estudiantes nos van entregando de alguna manera, devolviéndonos ese conocimiento que, que les hemos dado en, en, en un primer momento. Aquí entonces ya nos adentramos un poco más en que hay un un esquema descriptivo más cualitativo del cómo evaluar. Y hemos incorporado unos nuevos elementos que ya estaban en el sistema de evaluación, pero que no eran tan tan prácticos. Por ejemplo, la autoevaluación. En lo que realmente estamos haciendo ahorita, la autoevaluación se ganó un campo importantísimo. Ya estaba en el modelo de evaluación, en el sistema de evaluación, pero ahorita realmente cobra una relevancia enorme, porque en últimas los chicos están en sus casas, están haciendo, esperamos, lo mejor que pueden, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, las evidencias que nos devuelven, pues, eh, son eh, muy escasas, digámoslo así, para todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que creer en ellos también. Eh, tenemos que creer en lo que las familias también nos cuentan, en el caso que ustedes nos preguntan de los más pequeños, por ejemplo. Con el más pequeño, vale la foto que nos mandan, eh, vale el, el video, el videoclip crítico que nos mandan, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces la autoevaluación cobra una relevancia importante. También hemos dado una importancia grande a un proceso, al proceso de la metacognición, que esto sea una oportunidad para que los niños y las niñas, los jóvenes, reflexionen acerca de cómo es que aprenden. Cada uno de nuestros estudiantes eh, se da la oportunidad de preguntarse cómo es que aprendo a través de pues, distintas dinámicas que ya no son las que tradicionalmente nosotros estábamos utilizando. El con qué evaluar también es muy importante. ¿Con qué? Pues los, los instrumentos tradicionales, nosotros en el sistema de evaluación teníamos la evaluación bimestral eh, y otra serie de instrumentos. Ahorita, ¿a qué le estamos dando relevancia según las propuestas de los maestros? Y al mismo, pues, lineamiento que hemos dado como institución. Le estamos dando, dando relevancia a las rúbricas de evaluación, en donde la participación ya es un hecho importante. ¿Sí? Que los niños se conecten o que los niños estén comunicados con sus docentes, ya es muy importante en el proceso. Pues eso antes no lo teníamos porque ellos todos los días llegaban a su salón de clase en general. Entonces, eh, esa, esa parte resulta también eh, bien importante. Eh, esa rúbrica también está abordando, está abordando aspectos del desarrollo socioemocional, por ejemplo. Estamos tratando de indagar qué pasa con los niños en sus casas, cómo se sienten. Entonces ya las unidades didácticas no se enfocan exclusivamente en la parte disciplinar, sino que están dando una oportunidad también de orientar a los niños, por ejemplo, de cómo cuidarse, de cómo cuidar su salud, de cómo expresar sus emociones, etcétera. Importantísima entonces la rúbrica de evaluación. Y llegamos al cuándo, cuándo evaluar. Normalmente, pues sin decirnos cosas que no son, pues al final del bimestre estábamos calificando las bimestrales, calificando los cuadernos, sacando unas calificaciones y demás. Eh, no voy a decir que pues es que ya logramos pues eh, despegarnos del paradigma tradicional, pero estamos construyendo nuevas respuestas. Y en ese cuando entonces, continuamente, simultáneamente, permanentemente. Sí, intentando hacer un balance al final del desarrollo de cada unidad didáctica, obviamente, pero se supone que estamos trabajándole más simultáneamente con el proceso de enseñanza. Y finalmente, ¿qué hacer con la, con la información que se recoge? Eh, pues eh, normalmente... Eh, lo que hacíamos era sacar unos resultados, generar unos boletines y los niños y los papás eh, respondían a la pregunta cómo le fue, cuántas perdió, si va pasando el año o no va pasando el año. Digamos que ahorita estamos con un enfoque de qué es, eh, para qué, qué hacer con esa información, pues mejorar. Y los que han evidenciado pues, que están muy en el proceso, muy comprometidos y logran avances, con ellos vamos eh, a intentar generar progresión o profundización, como debe ser, y tenemos un tercer aspecto dentro del que hacer con la información y es aplazar. Aplazar para posteriormente nivelar. ¿Por qué? Para qué grupo de estudiantes que no tenemos contactados aún. No son tantos, pero no están contactados aún, no están incorporados a la estrategia, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con ellos? La intención nuestra también es eh, lograr que el año académico se salve, eh, obviamente con otras variables, y lo que decía el compañero también muy importante, que nuestros niños se mantengan en el sistema, que no se nos vayan del colegio. Entonces, tenemos que tener una mirada pues, esperanzadora ¿no? del tema y que pues, no estamos en el marco del mismo paradigma, pero estamos generando nuevas situaciones y nuevas posibilidades que también son muy importantes para el desarrollo de los niños y las niñas. Muchas gracias, Marco. Julio, para ti esta pregunta tiene doble como una dimensión doble y es, por un lado, eh, pues claramente tú nos has venido contando de qué se trata el modelo Fontán y que pues esa manera de estructurarlo, de pensarlo, de cómo venían desarrollando eh, todo el modelo, pues eh, facilitó, digamos, cosas eh, en este momento de pandemia. Sí, y, y que tú nos has contado como que claramente pues el escenario no es el mismo, pero el fortalecimiento de la autonomía ha garantizado que muchos procesos sigan. Pero seguramente, sin duda, uno, vive una, uno no vive una pandemia cada año. O sea, esto es un asunto que nos toca y que nos, cierto, como que nos, nos despeina eh, y algo tiene que pasar, porque la escuela pues, es permeable y seguramente eh, eso ha pasado en el colegio. Entonces, quisiera como que nos contaras un poco. Eh, desde esa lógica, también, ¿qué ha pasado? Digamos, si bien ha habido cosas, eh, digamos, una estructura fuerte, posibilitadora, también como que, ¿cuáles han sido sus retos, esos aprendizajes, sobre todo, nuevos que han tenido? Eso por un lado. Pero tú nos has contado también que, que ustedes han hecho asesorías, que han acompañado, digamos, a otros colegas del sector público, eh, en ese, como en, en, en diferentes momentos, también retadores, ¿no? En términos de, de lo curricular, como cuál también ha sido ese reto de parte de, de, de, de, pues de esta propuesta a propósito de acompañar a otros en medio de la, de la emergencia educativa. Esos dos escenarios son distintos, pero también interesantes de conocer acá. Bueno, la primera es que, a ver... Nosotros, como, como tú dijiste, veníamos de todo un proyecto de, de innovación desde hace muchísimos años, uh -huh. en, en, en Bogotá llevamos, o sea, yo llevo dirigiendo esto ya 27 años, ¿sí? Entonces, tenemos 27 años de, de aprender de los estudiantes, ¿sí? Y esto, digamos, llegó un momento en que decidimos que, a ver, en educación, digamos, eh, puede que suene muy duro, ¿sí?, pero no podíamos seguir con el que yo creo de uno y el yo creo del otro, sino que teníamos que recurrir a la investigación, o sea, a una investigación de verdad. Entonces, conformamos un equipo de investigación que nos permite, digamos, eh, seguir aprendiendo y seguir transformando, porque es investigación y desarrollo, y tenemos grupos de creación, o sea, que nos sentamos a, a digamos, a trabajar sobre las bases del pensamiento sobre sobre educación, ¿sí? Y con el tema de investigación y desarrollo, digamos, cuando nos llegó la pandemia, nos llegó, digamos, tal vez la oportunidad más grande que nos ha llegado en todo en todos estos 26 años. Porque en la investigación, digamos, como movió las variables, nos permitió descubrir un, muchas cosas que nosotros no teníamos, digamos, que no o no le damos la suficiente importancia. O, no, o simplemente no las habíamos pensado, o no las, no las habíamos experimentado. A ver, nosotros, por ejemplo, en los, en los colegios, cada estudiante tiene un plan de desarrollo, un plan personal del desarrollo de su autonomía, porque entendemos que autonomía es, digamos, la capacidad de gestionarse a sí mismo y gestionar su entorno. Entonces, autonomía es, digamos, de alguna manera, la meta de la educación. Entonces, empezamos a trabajar, digamos, teníamos una... Esto del trabajo, y tenemos, cada estudiante tiene su propio plan, y en nuestros colegios, en algunos de ellos, ¿sí? tanto públicos como privados, hay, los estudiantes no están por cursos, sino por niveles de autonomía, porque dependiendo del nivel de, de autonomía, depende la forma como se acompaña el proceso. Entonces, ahorita en la pandemia, lo que nos dimos cuenta es que, digamos, que lo que, o sea, los estudiantes nos demostraron que ellos, digamos, tienen un digamos, que son mucho más autónomos de lo que nosotros pensábamos, ¿sí? La autonomía son muchísimas habilidades, son el desarrollo de muchas habilidades, digamos, que están relacionadas con la autonomía, sí, son muchas habilidades, y nosotros estamos teniendo en cuenta, digamos, desde el punto de vista experimental, con un grupo de esas, de esas habilidades, pero nos dimos cuenta y nos mostraron que hay otro grupo grande, ¿sí?, y que, digamos, le impacta mucho, digamos, la autonomía de los estudiantes. Entonces, ese es, digamos, como el primer tema, y es que nos, digamos, nos dio muchísimas nuevas, eh, mucha más, nueva información, nuevas formas para el tema de investigación y desarrollo, que es la base de lo que nosotros estamos haciendo. Pues porque creemos que la responsabilidad que tenemos ante los estudiantes es tan grande, ¿sí?, que no se puede, digamos, el yo creo del uno con el yo creo del otro, ¿sí? La segunda, y en la segunda parte de la pregunta es, nosotros, digamos, que estamos haciendo esto con, con muchísimos colegios y hay muchísimos secretarios de educación que nos piden, vea, yo quiero trabajar, por ejemplo, el, eh, este proyecto de aprendizaje, eh, de aprendizaje autónomo que manejan ustedes con nuestros estudiantes en la educación pública, o sea, es, no es llegar a una institución a transformar la educación a cambiarle las cosas sino es darles unas herramientas y poner digamos la atención no en la, no o sea poner la atención en qué necesitan los niños para aprender y cómo desarrollarle esas competencias de aprendizaje autónomo entonces claro ahí hay ahí eh, la capacidad de que el estudiante se ponga metas que sea capaz de planear que sea capaz de manejar su tiempo, que cumpla lo que se compromete, que sea ordenado. O sea, hay muchas, digamos, habilidades alrededor de la autonomía. Hay otras, digamos, alrededor de, el, de la evaluación, ¿sí? De la, o sea, que el estudiante desarrolle la capacidad de gestionar su proceso a través de una, de una evaluación. ¿sí? Hay otra que, tiene, que es un tema, digamos, que es importantísimo en Colombia, que no hemos tocado, que es el tema de la lectura. En Colombia hay niveles muy bajos de lectura y el aprendizaje autónomo, el aprendizaje en sus casas, digamos, con niños que tienen tan bajo nivel de, de, de lectura, digamos, el problema es que les genera tal gasto de energía el leer, porque les cuesta tanto, ¿sí? Que duran muy poco, o sea, duran muy poco, eh, son capaces de concentrarse muy poco tiempo leyendo porque les genera mucho desgaste, ¿sí? De energía. Entonces, eh, hay todo un tema de desarrollo de la capacidad de lectura de los estudiantes, ¿sí? que tenemos que trabajar con todos estos estudiantes, eh, y eh, por último, lo que tal vez dije al principio, o sea, es que eh, los estudiantes vienen de un sistema, de, digamos de un sistema educativo que ha sido, digamos, sumamente, digamos, estático durante los últimos 200 años, no han cambiado muchas cosas, ¿sí?, eh, a ver, el, el sistema educativo, cuando se creó durante la época de la Revolución Industrial, tomó las técnicas de la Revolución Industrial para construir el sistema educativo. Entonces, eran, eh, o sea, producción por lotes, entonces todos los de esta edad entran en este día, ¿sí? eh, todos ven los mismos temas, se hacen los mismos exámenes, eh, o sea, tenemos todos los elementos, digamos, de la producción industrial de, hace, de, de 1760 o algo así, todavía los tenemos como base de todo nuestro sistema educativo y solamente nos pensamos a través de ellos, ¿sí? Entonces, estamos pensando que es que el final del curso, que yo no sé, pero nuestra meta no es la calidad de vida de los estudiantes, la meta no es qué tenemos que hacer para que esos estudiantes tengan calidad de vida, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a la educación pública, digamos, nuestro apoyo es ayudarle a las instituciones, no es transformar las instituciones y barrer todo lo que tienen y poner un nuevo proyecto, sino cómo a través de nuestra experiencia ellos pueden seguir enriqueciendo cada vez más ese proceso educativo que están haciendo con sus estudiantes. Pues en Colombia estamos en este momento trabajando con unos 30.000 estudiantes de educación pública. Sí, yo creo que pues, con estos nuevos proyectos que estamos trabajando llegaremos con no sé, como unos 80.000 en este año. Y, eh, y pues igual nos está pasando por ejemplo en, en el País Vasco, en España, en, digamos tenemos otros países con los que estamos trabajando, pero los problemas, aunque ustedes no lo crean, los problemas colombianos son igualitos a los problemas españoles o ecuatorianos o eh, brasileros o los que ustedes se pongan. ¿sí? O sea, no estamos tan lejos porque el problema es del sistema educativo cómo estamos percibiendo el sistema educativo, el problema no es tanto, digamos, de el qué cosa particular estamos haciendo. Sí. Muchas gracias. Muchas. Bueno, eh, miren, estoy viendo el chat y las preguntas que están haciendo, pues las personas que nos acompañan y de verdad que les agradecemos mucho que dejen consignadas allí también sus respuestas, sus retos, ha sido muy interesante. Eh, pues no alcanzo a leerlo, pero claramente las memorias de este espacio va a tener eh, esas participaciones porque sin duda enriquecen en esta conversación. Eh, quiero hacer una última pregunta eh, que acude mucho también a una de las habilidades de los directivos que tienen que tener los directivos docentes en su día a día y es como esa, esa capacidad también a, a la anticipación y esa anticipación en medio de la educación en emergencia a propósito de la pandemia, pues es eh, ya no es tan a mediano plazo, sino que es cada semana, ¿no? Eh, el gobierno nacional nos ha venido dando unas pistas, unas orientaciones respecto a, a la posibilidad de volver a, la, a las instituciones educativas y ha hablado de un concepto que, pues, que, que, que se está instalando y es la alternancia, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿Cómo todos estos cambios que ustedes han venido implementando, que han venido probando, que han venido rescatando, que son funcionales? Eh, ¿Cómo ven estos, estas decisiones en torno a la evaluación ¿sí? a propósito de esa nueva situación que nos vendrá eh, en la lógica de la alternancia? De estar eh, unos días en la escuela, otros días en casa. ¿Cómo ven este nuevo panorama? Eh, ¿Quién quiere arrancar? ¿Quieres? Si quieres, empiezo yo. Dale, Julio. Vamos bueno, a, a hacerlo corto, porque ya se nos está agotando el tiempo, pero, pero me, nos interesa no, mucho no, esa no, perspectiva es, de usted. Es, es, es sí. A ver, el, la problemática real es que eh, en los países que ya la empezaron a hacer, sí, es que cuando llegan los estudiantes, un, un educador, por ejemplo, en un país, digamos, eh, desarrollado, ¿sí?, le llegan 30 estudiantes, le, tiene 30 estudiantes, le llegan 10 a la escuela y tiene 20 en casa. Entonces, pues, él no puede repetir la clase tres veces, sí primero porque le llegan eh, de, de, sí, durante la semana los, los 30 estudiantes y no lo, uno puede repetir la clase. Fuera de eso, al mismo tiempo tiene que atender los presenciales y los que están de, distantes, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que, la, o sea, la única opción que queda es seguir trabajando con el mismo proyecto pedagógico y apoyando de alguna manera los que están llegando, los que están, los que están en la escuela. Entonces, eh, digamos que es, una, es un tiempo para que los estudiantes desarrollen las, lo que en, su, en este momento no pueden trabajar. Por ejemplo, eh, un apoyo en el proceso de aprendizaje, por, digamos, pueden trabajar un tiempo o sea, pero no es para trabajar contenidos, es para trabajar procesos de aprendizaje, por ejemplo, que hagan deportes, que no sean de contacto, que eh, tengan otras, digamos, eh, temas de arte o, o de, o sea, o otro, digamos, que tengan otros momentos distintos, diversos a lo que está pasando en casa, ¿sí? Pero la realidad es que no les permite el trabajo académico en el colegio sino el trabajo en potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que está pasando, digamos, en, en, en, en, o sea, lo que podemos aprender de otros países, ¿sí? O sea, porque ya eso no les funcionó, o sea, lo de estar trabajando contenidos en los colegios no les funcionó. Sí, en nosotros con el, con el sistema relacional, que así se llama este proyecto, ¿sí? Lo que, está, lo que estamos haciendo es, o sea, lo que estamos proponiendo es exactamente eso, es es que los estudiantes vayan a la institución, primero, los que los padres tengan problemas porque se van los dos a trabajar o tienen que trabajar los dos y no pueden quedar en casa. O sea, lo que tenemos que hacer es priorizar entre los estudiantes. Entonces, por ejemplo, hicimos, hacemos una encuesta, ya lo hicimos, ¿sí? Y nos encontramos que el 50% de los padres no están dispuestos a enviar a sus hijos al colegio, ¿sí? hay otro el otro 50%, uno, los hacen por necesidad, o sea, que esos no pueden tener alternancia porque no pueden quedarse solos en casa unos niños pequeños, por ejemplo, ¿Sí? hay otros que, aunque quisieran, no pueden porque en, en sus casas, digamos, hay adultos mayores o hay personas ¿sí? con, o sea, con, con enfermedades relacionadas de estas peligrosas, ¿sí? o eh, entonces, digamos, que la decisión no es... Eh, vamos a partir todo en un, si son 30%, entonces vamos a traer 30% cada, no, eso no funciona así, o sea, hay que hacer toda una, una encuesta, ver cómo está el proceso de cada una de las familias, donde hay peligro de contagio, donde no pueden ir al colegio, fuera de eso tenemos que escoger también los, o sea, darle prioridad a los padres de familia que no pueden dejar a sus hijos solos, y, bueno, digamos que hay muchas variables que hay que tener en cuenta para, el, para este tema, digamos de, la, de la, del, digamos, de estar con estudiantes en casa y estudiantes en, en el colegio. Muchas gracias, Julio. ¿Carlos quiere seguir? Ok, gracias, Sonia. Bueno, eh, aquí juegan un papel fundamental todos los integrantes de la comunidad educativa. Eh, creo que nuestra labor como equipo de gestión, y aprovecho eh, para hacerle un reconocimiento a los profesores, a los coordinadores, al personal administrativo de mi institución y de todas las instituciones educativas, porque esto ha sido un desafío gigante y que laboralmente y emocionalmente ha sido muy demandante. Entonces, eh, cuando comenzamos a pensar eh, el asunto de la alternancia, que digamos desde la rectoría de la institución lo he ido, eh, he ido dando como, como pildoritas a la comunidad, porque digamos si bien está medianamente lejos en el tiempo, nosotros estamos evaluando en ese momento cómo nos está yendo con, el, con este sistema, o sea ya aplicamos una encuesta a la mayoría de, de los estudiantes, eh, escuchamos las voces, escuchamos a los profesores y hemos hecho unos ajustes frente al asunto de los estudiantes con necesidades educativas especiales, los que no se podían conectar. Eh, hemos seguido ajustando nuestros protocolos. O sea, nosotros estamos eh, convencidos de que para el modelo de alternancia lo primero que hay que construir eh, son los protocolos y generar la conciencia del autocuidado para poder volver. Entonces, eh, en, en, este, en este sentido... Digamos que, que nosotros vemos a los estudiantes en su singularidad. O sea, cada estudiante es diferente y sobre eso tomaremos decisiones, pero también atendiendo las sugerencias de los expertos, eh, también eh, atendiendo las voces de, de los administrativos y viendo que cada institución es única en su, en, su, en su realidad. Tendremos que escuchar voces desde los temores y también desde los optimismos, eh, y también tendremos que escuchar voces eh, del ministerio. Aquí yo creo que, que debe ser algo que se debe construir entre, entre todos. Sin embargo, eh, el monitoreo de lo que estamos haciendo, creo que nos da, ya nos da pistas de saber de que los estudiantes que no tienen conectividad eh, constante son los que más deben estar en la escuela, porque es una manera de reducir la brecha. Eh, lo segundo, seguir a, a, eh, con este trabajo de, de monitoreo al aprendizaje, las coordinaciones en mi institución, las orientadoras y los profes han hecho un trabajo muy valioso y toca es mirar ya en terreno cómo funcionaría eh, ese monitoreo, eh, que tiene que ver cómo se van a atender a todos los estudiantes, porque eh, si bien se piensa en el modelo de alternancia, también hay que pensar en la humanidad del profesor es que cómo va a ser el profesor para, para tener grupos distintos, en escenarios distintos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un pare muy fuerte frente, frente al asunto de cómo se dosificaría el trabajo del maestro también, porque ya, eh, si bien la mayor parte de la sociedad reclama la, la escuela tradicional, entonces cuando hay muchas tareas es porque hay muchas y cuando hay pocas es porque hay pocas. Pero aquí no son de tareas, sino de pensarlo bien y de cómo nos comunicamos para que todos entendamos que hay una labor muy fuerte que está llevando a cabo el magisterio y que hay algo que no sé si hemos caído en cuenta, pero eh, digamos que en los países desarrollados la mayor parte de los chicos tienen conexión a internet. Acá el desafío es mayor porque el profesor tiene que jugar con todas las carencias que hay en el sistema educativo público. Y entonces... Toca hacer un plan distinto, innovador, desafiante y que no haga que la, la brecha aumente, pero también hay que contar con la salud del profesor eh, y con los riesgos a los que se va a ver expuesto. Entonces aquí no solamente es un asunto pedagógico, pero ya para centrarme en un y cerrar es el, el asunto de la evaluación tiene que seguir siendo singular y diferenciado en términos de, de justicia social, en eh, seguir acompañando. A las familias con situaciones desafiantes, eh, que perdieron el empleo, que tienen personas enfermas, que, que ocurren eh, violencia intrafamiliar, o con aquellos estudiantes a quienes haya que hacerle un PIAR, hemos estado trabajando también en eso, o sea, viendo a cada uno en su individualidad, y en el acceso y en el acompañamiento. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Miriam. Bueno... Nosotros hemos adelantado un poquito a lo que ya vemos que se viene en agosto, pues de esperar las directrices del ministerio, pero nosotros sí ya estamos aplicando una encuesta a los padres de familia, preguntándole lo más importante, ¿mandaría a su hijo al colegio? Entonces, estamos haciendo esa encuesta y mirando de qué manera se hace. Pero nosotros sí estamos trabajando como en un... ¿Cuál es? Eh, Sonia. Pues el plan es que cuando empiecen a llegar, nosotros si queremos atender es a los estudiantes que menos tuvieron, es decir, los que se les dificultó hacer sus tareas, los que viven de más lejos, los que es difícil conectarse en un tener con ellos es que pensamos empezar a hacer el trabajo y pues también pensando en que todos los contextos son diferentes. Nosotros podremos aplicar un, un plan estratégico para nuestros estudiantes y para nuestros maestros, porque lo que decía el compañero es cierto, tampoco es que vamos a agotar a los profesores y dándoles un área de matemáticas, una hora de clase de matemáticas a tres, dos de a diez. Por ejemplo, un sexto que tiene 30, entonces tocar tres, tres, tres horas de matemáticas de a diez estudiantes, no, estamos trabajando en eso para mirar de qué manera podemos traer a nuestros estudiantes y estamos haciendo ya los protocolos para estar como preparados a lo que ya se nos avecina. vecina y pues lo más importante es haciendo énfasis mucho en el autocuidado el autocuidado porque ya a partir de, de, la, de la de agosto ya no nos va a cuidar el gobierno ni nos va a cuidar nadie sino que cada uno es responsable del autocuidado cuidado y por eso estamos trabajando mucho con eso con padres de familia y con estudiantes para lograr que nuestros estudiantes puedan volver a las aulas y teniendo en cuenta muchas cosas como que, quién vive en la casa porque si hay de familia vulnerable también tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y ahí vamos eh, Sonia Cadia ideándonos más cosas reinventándonos para que la brecha no, la brecha de la educación pública, pues, nuestros estudiantes no quedan como tan atrás porque es muy diferente trabajar en un colegio rural a un colegio donde tiene más oportunidades, una ciudad tiene más oportunidades, tiene el internet, tiene eh, los celulares de WhatsApp, tiene muchas cosas. En cambio, nosotros sí, nuestra población es muy diferente y estamos trabajando en eso, Sonia, para lograr que nuestros estudiantes puedan alcanzar las competencias y aprendizaje y buscando que nuestros estudiantes ojalá vuelvan 100% a estar con nosotros, poderlos tener con nosotros y lo más interesante es la salud emocional de nuestros estudiantes. Entonces las primeras clases será como más bien no a darles nada de contenido, no, no estamos trabajando en eso. Es como motivarlos, incentivarlos a decirles que son importantes y que bienvenidos a la institución. Nos alegra mucho tenerlos y bueno, nos, nos daremos algunas cosas para poder trabajar con ellos de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Marco. Claro que sí. sí. Bueno. Eh, yo voy a aportar varios varios elementos que pueden ayudarnos pues, a, a a este análisis, ¿no? La estrategia todavía no, no está implementado ni está definido. Es una propuesta de, del ministerio. Yo también ya la dijo. Eh, los rectores y las rectoras mirarán de qué manera lo van a implementar en su. Uh -huh. Marco, Marco, no la... lo estamos escuchando. Señora, no se escucha bien. No, señora. Un poco. Ahora sí. Gracias. Bueno, decía que un poco tendríamos que tener en cuenta la autonomía de la institución y digamos que un primer componente de esa autonomía, pues, está en manos de las familias que son quienes en primer lugar van a definir si envían el estudiante o no envían al estudiante al colegio, dependiendo de todas las variedades que ya los compañeros han mencionado. Uh -huh. eh, y otra parte importante de esa autonomía ya se centraría en el, en el aspecto del trabajo pedagógico, en donde yo pienso que lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro enfoque evaluativo, ponernos de acuerdo en la concepción que manejamos de la evaluación y de la enseñanza, de tal manera que estando claro eso, no tengamos es el dónde, digamos para que el dónde no sea algo que nos genere problema eh, estructural de la evaluación, si es que los niños están en la casa o si es que vienen ocasionalmente al colegio, sino que a partir de una concepción de evaluación que esté claramente definida y que esté institucionalmente acordada, nosotros podamos adelantar de manera práctica esos procesos de la evaluación, ya sea que los niños estén en la no presencialidad o estén en la institución educativa. Pero también hay otro elemento importante en la parte práctica, y es que adelantándonos a los hechos o, o visualizando lo que ya se avecina, es importante que ese material pedagógico que hemos preparado en los colegios, ese material pedagógico que hemos seleccionado para los estudiantes, y en el caso de, de, de mi colegio, es un material que ha sido elaborado totalmente por los docentes, eso le da pues la característica propia del, concepto, del contexto que mencionaba anteriormente y queremos potenciar ese trabajo de los maestros. Y me parece importante también decir que si nosotros queremos salir de todos estos aprietos debemos potenciar el trabajo de los maestros. Son ellos quienes desde su experiencia y desde ese contacto directo y cotidiano con los estudiantes, nos pueden dar a nosotros muchas más luces de por dónde causar. Nosotros como directivos damos una línea, marcamos una ruta de trabajo, pero esta siempre debe estar sujeta a esa retroalimentación de parte del equipo docente, porque de lo contrario mal haríamos y sería muy complicado. Entonces, eh, teniendo en cuenta ese material pedagógico que se ha preparado, eh, lo que nosotros, por ejemplo, como institución, estamos haciendo es proyectándonos a los meses de julio y agosto con una nueva versión del material pedagógico eh, como les conté hace un rato tenemos unidades didácticas entonces nosotros vamos ahora con cuatro unidades didácticas que nos alcanzan para dos meses y ese material en físico que se lo vamos a entregar a cada estudiante en su momento, nos va a permitir seguramente, esto no está decidido, son ideas y que seguramente las trabajaremos pues obviamente con el equipo, nos va a permitir de alguna manera mantener la estrategia que hasta ahora se ha venido implementando pero la alternancia va a llevar a que en los momentos de presencialidad se puedan hacer refuerzos, apoyos, asesorías, sí, unos encuentros más directos, pero la línea general seguramente se va a mantener desde la no presencialidad para lograr algo más homogéneo y algo más equilibrado. Entonces, en ese caso, la sugerencia que yo haría es que, que visualicemos un poco ese material que estamos preparando y que desde el recurso que nos envió el Ministerio de Educación y desde lo que nos indicó en la directiva 05, pues nosotros podamos ir y lo proyectando y que nos ayude a disminuir un poco esa brecha que podría generarse eh, entre la esencialidad y la no presencialidad. De acuerdo, pues bueno, muy, muy interesante todo lo que hemos venido puesto a la mesa de antemano. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por la confianza, eh, pues por generar también este, este compartir de ideas, de experiencias, que seguramente a muchos de las personas que nos acompañaron en esta conversación hoy que podrán ver esta esto grabado eh, pues será iluminador y, y, y se, se podrá seguir tejiendo a propósito de esto que hemos venido diciendo solo para cerrar ideas digamos que, que giraron en torno a la a la evaluación aunque sí es muy difícil hablar solamente de evaluación sin tener en cuenta como todos los cambios a propósito de, de, del andamiaje institucional que se ha tenido que disponer eh, para garantizar el derecho a los aprendizajes, pero sí hay unas ideas que vienen siendo comunes y es que efectivamente la evaluación, digamos como que el título de cierre de esta conversación es evaluar para el aprendizaje, ¿sí? es no evaluar, evaluar aprendizaje, sino evaluar para el aprendizaje y esto claramente nos lleva también a comprender que eh, el aprendizaje no, no está enmarcado solamente en unos contenidos o en tal vez lo que veníamos comprendiendo como lo curricular, sino que en este momento, en esto que nos tocó históricamente vivir, el aprendizaje en medio de la pandemia se amplía a múltiples dimensiones, se amplía inclusive a esa interacción y a aquellas cosas que hemos podido aprender en familia, porque claramente lo que emerge aquí también es que eh, decíamos, eh, Miriam nos decía, uno de los retos que teníamos era poder acercar más la familia a la escuela, pues esto de manera un poco forzosa lo ha venido permitiendo de una u otra manera. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes que en el marco de, la, de los cuidadores eh, se han venido, digamos, desplegando y que podrían hacer también parte de esa apuesta curricular? Entonces, evaluar entonces se concibe como es estimar caminos de, de los recorrido, de cómo cómo... No solamente los niños, sino también los docentes han recorrido este camino en el marco de la educación en la emergencia para la pandemia, sino también de lo que nos falta, ¿sí? Entendiendo que esto es dinámico y cambiante, ¿no? Eh, esa evaluación comprendida como parte integral del aprendizaje, no como algo que es externo. También clave eh, emergente de esta conversación es que la evaluación no es estática, claramente, que no está en un solo punto, que también nos ha llevado a retarnos a comprender que no es solamente para la promoción o para la calificación o para la entrega de un informe, sino que hay una palabra clave que rondó en todos ustedes y tiene que ver con el avance, con el progreso, con la mejora, ¿no? Y, y esta perspectiva, digamos, que de evaluación nos reta entonces a encontrar nuevas formas de retroalimentación, que también fue una, una palabra que varios mencionaron, no es solamente cómo se disponen de actividades, de escenarios de aprendizaje, sino cómo entonces con lo que hay podemos garantizar escenarios de retroalimentación. Entonces el proceso vuelve ese asesor que está mucho más pendiente de esa mejora y de ese avance eh, y que la interacción entonces se aprovecha mucho más para eso. Eh, clave también aquí que esta evaluación, ustedes lo, lo venían diciendo no es solamente formativa para los niños, ¿no? que es como un discurso que está muy de moda eh, la evaluación formativa eh, para los chicos, sino también formativa para el profesor, para el maestro o sea, como el maestro también esta situación le ha, le ha, le ha llevado a comprender que a retar a analizar, a reflexionar su práctica pedagógica, a diversificarla y a ser creativo con lo que hay con lo que tenemos, ¿no? Entonces si ustedes exaltan esa labor de los, del equipo de los docentes que definitivamente ha marcado la diferencia eh, en esas buenas prácticas énfasis en lo situacional creo que aquí en esta mesa de conversación hemos tenido contextos muy distintos eh, de, desde ruralidad dispersa compleja ¿sí? una rectora como Miriam que ha tenido que liderar una institución con 19 sedes eso pasa en este país eh, en ruralidad digamos eh, digamos, más, más mmm, productiva, digamos con menos condiciones adversas en cascos urbanos pero también en contextos muy complejos como Ciudad Bolívar, la experiencia tan bonita de, de Julio Fontán también, que es, también es inspiradora y esto eh, nos lleva también a un punto en común en lo que todos llegamos y es que efectivamente la evaluación eh, en estos tiempos y seguramente en todo momento nos deberá llevar a comprender que debe haber un énfasis en lo situacional. En eso que Carlos nos, nos, nos reta de hablar de la justicia social, que cada vez más la educación debe prestarse, estar atento a lo que implica las, las situaciones desafiantes. Y la evaluación no debe estar ciega a eso, ¿no? debe comprender eso. Eh, en lo que están aprendiendo los chicos en esa diversidad de contextos, en la calidad de las interacciones, creo que siempre lo hemos dicho, pero en este momento, la evaluación cobra un sentido, o más bien, fija un sentido especial en la interacción. No tanto en el producto, que también desde el marco del desarrollo de competencias, uno, se, se, digamos, como profe, se fija mucho en qué, qué hace el estudiante, qué logra hacer. En esta pandemia, digamos que hay, hay un, un giro interesante a situar la mirada respecto a lo relacional, a esto que Miriam, digamos, y que Marco Fidel mencionan como, la, la emocionalidad, el bienestar emocional en medio de la, de la emergencia, ¿no? Entonces eh, muy interesante cómo esto se ha tenido que acompasar eh, y adaptar según cada contexto, la motivación la identificación de esos obstáculos clave para que esa evaluación también sea pertinente y oportuna eh, y bueno, como lo que también nos, nos mencionaba Julio y Carlos a propósito de este nuevo reto de alternancia, es el reto que tienen los líderes directivos eh, y pues todo el equipo de las instituciones de tomar decisiones a propósito de estos cambios vertiginosos, a propósito de información, verás, eh, Julio nos hablaba de desarrollar investigaciones, de indagar respecto a las condiciones claves o, o, o que tienen las familias, para con, con esta información tener mucho más, eh, digamos, eh, pertinencia en la toma de esas decisiones. Ahí también está la evaluación. La evaluación no es solamente en ese nivel de los, digamos, de los aprendizajes o para los aprendizajes, sino cómo como equipo directivo de las instituciones eh, nos evaluamos en nuestro actuar para poder tomar decisiones en este mejoramiento constante. Yo les pido, un, les doy unas gracias infinitas de corazón a ustedes por este tiempo porque sé que es valioso para sus instituciones, para los niños para las familias eh, y créanme que ha sido interesante lo que ustedes le aportan también a todos los que nos han escuchado que no pues lo que me, me están contando es que son cerca de 320 personas que se han conectado en todos los eh, dispositivos y canales de la educación que nos une a escucharnos eh, y quiero aprovechar para invitarlos a todos los que siguen conectados para que el próximo 10 de junio estén a las 2 de la tarde podamos conversar nuevamente respecto a un tema que es muy inherente también al tema de la evaluación pero que, que también está a propósito de la coyuntura, tiene que ver con la permanencia en la escuela con la deserción, cómo vamos a trabajar a propósito de mantener los chicos en la escuela ¿Sí? y allí claramente que seguiremos tejiendo el tema de la, de la evaluación que es uno de los factores claves a tener en cuenta en esta en este asunto de la permanencia de los chicos sin más mil gracias a ustedes gracias. muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación hasta luego hasta pronto gracias